Ubicado en el sur de México, el estado de Oaxaca tiene una extensión territorial de 93.743 kilómetros cuadrados y representa el 4,8% de la superficie nacional. Posee el primer lugar en diversidad biológica y es el centro de origen y domesticación de diferentes especies de importancia económica para el país y el mundo. Además, de ser un estado con gran diversidad de climas, suelos, vegetación y grupos indígenas. Cuando el hombre comenzó a dominar la agricultura y los grupos humanos se establecieron para convertirse en grupos sedentarios, también aprendieron a domesticar el maíz, la calabaza, el frijol y otros cultivos. En Oaxaca, específicamente en cuevas de Mitla, Yagul y Tlacolula, se encuentran los vestigios más antiguos del origen de la agricultura en Mesoamérica, con una antigüedad de más de 10.000 años. Y actualmente, esas cuevas son consideradas patrimonio cultural de la humanidad. En las cuevas de Guilana Kids, ubicadas en las cercanías de Mitla, Oaxaca, el doctor Ken B. Flannery encontró los hallazgos arqueológicos de maíz más antiguos. Mediante la técnica de fechamiento por radiocarbono denominada acelerador de espectrometría de masas, estos restos fueron fechados en 4.500 años antes de Cristo, lo cual indica que el maíz fue domesticado hace más de 6.500 años por nativos oaxaqueños. Las figuras de barro de dioses mixtecos y zapotecos, encontradas en diferentes excavaciones de las zonas arqueológicas de Oaxaca, resaltan la importancia de esta especie en el desarrollo cultural de los pueblos indígenas. Mucha gente ya sabe que en los años 60 el doctor Flannery encontró en kits evidencia de maíz muy temprano, que ya han sido fechados en 4200 y un poquito más antes de Cristo. Estos restos son macro restos es decir que son son fragmentos de los elotes de maíz se sabe ahora que el origen del maíz es el teosinte o teosinte parviglumis que crece en las laderas hacia el costa del pacífico se empezó a domesticar el maíz hace tal vez unos 6.000, 7.000, 8.000 años antes de la Era Común. Oaxaca es uno de los centros de origen y domesticación del maíz. Así lo demuestran los restos arqueológicos encontrados en diferentes excavaciones, en diversas regiones del estado y la elaboración de cerámica alusiva al cultivo. El Teocintle es el pariente silvestre más cercano al maíz y del cual se originaron las variedades que actualmente conocemos. La presencia de cinco poblaciones vivas de Teocintle también es indicativo de que Oaxaca es uno de los centros de origen del maíz. En San Felipe Usila, en la región del Papaloapan, se han encontrado poblaciones vivas de Teocintle y en la Sierra Sur existen cuatro poblaciones de sea maíz, subespecie parviglumis, una de las especies más cercanas al maíz actual y considerado por los científicos como su ancestro directo. Actualmente, en poblaciones de teocintle que crecen en parcelas contiguas al maíz, se sigue dando la infiltración genética, que permite el intercambio de genes entre ambas especies. A través de miles de años de selección, los primeros pobladores formaron una amplia gama de variedades nativas de maíz, adaptándolas a diferentes condiciones de clima, suelo, altitud y uso. El teocintle actualmente es utilizado por los agricultores como forraje para alimentar al ganado o para elaborar algunas artesanías como collares o pulseras. Actualmente existe una gran variedad de razas debido a la facilidad de entrecruzamiento del maíz, pero sobre todo a la presencia de 16 grupos indígenas que se han encargado de seleccionar, adaptar y conservar las diferentes variedades en nichos ecológicos contrastantes. Oaxaca es el área de mayor complejidad ecológica y al mismo tiempo el área de mayor riqueza cultural, no solamente en México, sino en esta parte del mundo. Y la diversidad biológica de Oaxaca va de la mano con la riqueza cultural, 16 grupos étnicos y más de 150 lenguas según los criterios de clasificación de diferentes autores podemos citar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que considera que en Oaxaca se mantienen vivas 177 variantes lingüísticas. No es casualidad que en Oaxaca tengamos la mayor riqueza en cultivos y señaladamente en el maíz, como ha demostrado el trabajo del ingeniero Flavio Aragón. Al adaptar este cultivo a diferentes condiciones de clima, Pensamos que la diversificación cultural, tal como se refleja en las lenguas de Oaxaca y la diversificación genética tal como la vemos en la variedad de razas de maíz, son procesos paralelos. La gente domesticó al maíz y el proceso de domesticación ha sido el proceso más complejo que conozcamos en todo el planeta. No hay planta alguna, entre los cientos de cultivos del resto del planeta, que haya sido modificado a tal grado por intervención humana como el maíz. El maíz se cultiva en lugares ubicados desde el nivel del mar, hasta altitudes de 3.500 metros, en diferentes climas y suelos. Dependiendo de la raza de maíz y de las condiciones climáticas y edáficas, se pueden encontrar plantas de maíz de un metro de altura y hasta los 4 metros con un ciclo de 3 a 9 meses, así como variantes de colores, texturas, formas y sabores. En el estado de Oaxaca existen más de 2.000 usos para la planta del maíz. Se pueden encontrar las más variadas tortillas, tamales, totopos, bebidas y artesanías. El maíz es parte de la vida de los oaxaqueños. En México hay 60 razas de maíz reportadas, de las cuales 35 se encuentran en el estado de Oaxaca, lo cual representa el 58% de la diversidad nacional. Esta enorme riqueza genética se tiene gracias a la selección y conservación que realizan cada año los grupos indígenas y mestizos de este estado. Durante más de 10 años hemos estado trabajando con los maíces nativos del estado, hemos colectado 35 razas de maíz esto representa más del 50 por de la diversidad nacional en méxico se han reportado alrededor de 60 razas de maíz es por eso muy importante el estado de oaxaca por esta gran riqueza de materiales de maíz que tiene desde el nivel del mar hasta los 3.500 metros de altitud estos materiales son muy importantes porque dan alimentación a los grupos indígenas, a los 16 grupos étnicos que hay en el estado. Las razas de maíz de Oaxaca tienen una gran diversidad en colores. Tenemos materiales amarillos, blancos, azules, eh, morados. Hay infinidad de colores y texturas de grano, así como tamaños de planta. Hay plantas desde un metro hasta materiales de 5 metros de altura de planta. Materiales con un ciclo de tres meses a cosecha y materiales con nueve meses de cosecha en las partes frías. Esta gran riqueza que dispone nuestro estado es muy importante conservarlas para las generaciones futuras, porque en estos materiales se pueden encontrar eh, toda una riqueza genética que podríamos aprovechar para solucionar los problemas eh, en el país. Problemas ambientales como la sequía, como la acidez de los suelos, como es las pudriciones de mazorca o las enfermedades foliares, hay materiales nativos del Estado de Oaxaca que tienen estas tolerancias. El INIFAP dispone actualmente de 1,800 colectas de, de maíz que están conservadas en los bancos de germoplasma para que estén resguardadas durante muchos años. Asimismo, estamos trabajando en la conservación in situ, junto con los productores eh, de las diferentes regiones del estado. Esta conservación in situ permite que las razas de maíz evolucionen en los campos de los productores y se mantengan por ellos mismos durante muchos años. En el estado de Oaxaca se siembran cada año alrededor de 600.000 hectáreas de maíz. En el 80% de esta superficie se siembran maíces nativos y solo en el 20% restante se cultiva con materiales mejorados, ya sea híbridos o variedades. Los maíces nativos aportan aproximadamente 576 mil toneladas a la producción estatal, la cual en su mayor parte se destina para el autoconsumo. A continuación, se muestran las principales razas de maíz en Oaxaca, su distribución, importancia y uso por parte de diferentes grupos indígenas. Antes de comenzar, es importante definir lo que es una raza. Raza. Es un grupo de individuos relacionados que tienen suficientes características en común que les permite diferenciarse de otro grupo. Maíz Zapalote Grande. Se distribuye principalmente en el Istmo de Tehuantepec, desde los 20 hasta 270 metros sobre el nivel del mar. Tiene un gran parecido con la raza Zapalote Chico, pero su diferencia radica en que posee un mayor número de hileras. Tiene plantas más grandes y un ciclo a cosecha más largo, 110 a 120 días. Maíz Zapalote Chico. Este material es el rey del Istmo, debido a las condiciones extremas de viento, sequías y suelos pobres. Es el que mejor se adapta a la región y ocupa una superficie aproximada de 70.000 hectáreas. Se distribuye desde los 0 a los 800 metros sobre el nivel del mar. Es tolerante a fuertes vientos. Posee un ciclo precoz de 3 meses, lo cual permite obtener hasta 3 cosechas al año. Porte bajo de planta y tolerante al ataque del gusano cogollero. Su mazorca es pequeña, con un número bajo de hileras y es de muy fácil desgrane. Por las características de su almidón, se elaboran los más ricos totopos, el alimento típico del Istmo. De este producto existe toda una industria tradicional que exporta totopos a otros estados de la república e incluso al extranjero. El rendimiento que da y lo blando que es, este, se elabora mejor la, los totopos con ese. A los 50 días ya tenemos el lote. a los 60 días ya... Comienza ya con ese en Camagua, porque está blando y es sabroso, pues. para molerlo está blando, para comer y todo, para, para mí es de calidad y rinde, el maíz grueso y el olote muy delgadito. Maíz Olotillo, una raza importante en la región tropical, es el maíz Olotillo. El rasgo distintivo de este material es su olote delgado y flexible y su mazorca larga, delgada y cilíndrica, con un bajo número de hileras. Sus plantas son altas y de un ciclo intermedio. Se distribuye principalmente en los distritos de Juquila y Jamiltepec. Maíz tepecintle. De esta raza se han encontrado muestras en las regiones de la costa, Istmo y Papaloapan. Las comunidades donde se han registrado mayor diversidad de la raza son Santa María Chilchotla, en la región Mazateca, Santiago Yabeo, en la región del Papaloapan, y San Juan Guchicovi, en el Istmo de Tehuantepec. Los rangos de adaptación son desde los 90 hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Las mazorcas se caracterizan por tener olotes grandes descubiertos en el ápice. Maíz Conejo Se encuentra en baja frecuencia en las zonas tropicales. Su área de distribución se localiza en la costa de Oaxaca, en las comunidades de San Pedro Jicayán, Pinotepa de Don Luis y Tataltepec de Valdés. Es un material muy precoz, con 44 a 50 días a floración y un ciclo de siembra a cosecha de tres meses. Es de mazorca pequeña y plantas de porte bajo. Representa una alternativa para aquellos productores que deseen obtener cosechas rápidas para el autoconsumo al realizar siembras tempranas en los meses de mayo o junio. También representa una alternativa cuando el temporal se retrasa, ya que por su ciclo corto logra producir grano en poco tiempo. Maíz pepitilla es distintiva por la forma del grano, con una punta en el ápice. Su área de distribución en Oaxaca es dispersa. Solamente se han localizado dos razas puras, pero participa con introgresiones en diferentes razas. Su rango de distribución es desde los 1,300 a los 1,700 metros sobre el nivel del mar. Tiene un ciclo intermedio, porte medio a alto, mazorca de 12 a 16 hileras y de muy fácil desgrane. La tortilla elaborada con esta raza es de excelente calidad. Maíz bolita. Tiene su principal distribución en los valles centrales del estado, en altitudes desde los 1.200 a los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por tener mazorcas cortas, provistas de una buena cobertura. Los granos tienen una apariencia redonda. Las mazorcas tienen pocas hileras. Las plantas son de porte bajo y precoces, 60 a 65 días a floración. Existe una amplia variación de colores. Este material tiene tolerancia a sequía y excelente calidad tortillera. Esta raza se cultiva en alrededor de 80.000 hectáreas y con ella se elaboran las famosas layudas, así como la bebida refrescante y nutritiva denominada tejate. Maíz arrocillo es una raza indígena antigua cuyo nombre se refiere al tipo característico del grano. Tiene mazorcas delgadas y cónicas, granos cortos con un promedio de 14 hileras. Es una planta que se adapta en las partes altas de las sierras de Oaxaca. Existen muestras típicas de la raza en Santa María Lachicillo, Sola de Vega. Maíz bandeño. Es un maíz con mazorcas medianamente cortas y gruesas, planta de altura mediana y tiene un periodo vegetativo intermedio, 120 días. Su área de distribución principal se encuentra en la región de la costa, en altitudes que van desde los 80 hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Maíz comiteco La raza comiteco posee plantas muy altas, con frecuencias superiores a los 3.5 metros. Es muy tardío, más de 120 días a floración. Tiene tallos gruesos y está adaptado a altitudes que van desde los 1.300 hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Se distribuye en las partes altas de la Sierra Norte, Sierra Sur y Costa. Tiene mazorcas grandes con un número de hileras de 12 a 16. Porque la semilla de aquí, pues, no sé de qué, cuánto, de qué año ya... La gente ya comenzaron a sembrar, yo ya compré, ya me, me pasaron y ese día tiene como 10, 10 o 11 años. No lo suelto, pues, no lo, no lo cavo, pues, lo guardo para semilla por eso tengo la mazorca. A mí me gusta porque se da chulo, crece chulo la milpa y no pier no perdemos la cosecha. Ya le dije yo a los muchachos, pues, que este maíz no lo vas a soltar, no lo vas a dejar, pues. Maíz chalqueño, su distribución principal es en la región mixteca en una altitud de 2.000 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por tener plantas altas y tardías, las mazorcas de medianas a largas, el grano grande y con un número de hileras superior a 12. Maíz Elotes Occidentales la raza se distribuye en la región de los Valles Centrales y La Cañada, en altitudes que van desde los 700 a los 2.500 metros. Son materiales de un ciclo intermedio, planta media y con 10 a 12 hileras de granos. Invariablemente el color del grano es azul. Maíz Cónico Se localiza en los Valles Altos de Oaxaca, principalmente en la región mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur. En altitudes que van desde los 1.900 a los 2.200 metros, son precoces a intermedias y tienen granos de diferentes colores. El rasgo distintivo de la raza es la forma cónica de su mazorca, con adelgazamiento pronunciado y uniforme de la base hacia el ápice. Raza Migeño Esta raza se denomina así por su distribución en la zona Mige de la Sierra Norte. Se localiza entre los 1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tiene mazorcas grandes, con granos semicristalinos y cristalinos, un número de hileras de 12 a 14. Las plantas son de porte alto, superior a los 3 metros, y son de ciclo tardío. Raza Elotes Cónicos Se encuentra dispersa en las áreas montañosas de Oaxaca, pero la mayor frecuencia de colectas se encuentra en la región mixteca, en altitudes de 1.600 a 2.700 metros, la raza tiene un ciclo intermedio, porte de mediano a alto, mazorca mediana de 12 a 17 centímetros y generalmente tienen un grano de color azul o negro. Raza Naltel de altura. Esta raza se distribuye en varios sitios de las regiones del Papaloapan, Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur, Cañada y La Costa. Los sitios con mayor diversidad de la raza se encuentran en San Pablo Macuiltianguis y San Pedro Yolox, en la Sierra Norte, y Santa María Pápalo, en La Cañada. Es un material de ciclo intermedio, con plantas de porte medio a alto, su marca de tamaño intermedio, grano dentado y semicristalino, con 12 a 14 hileras de granos. Raza Muchito Tiene en Oaxaca una amplia distribución en la Sierra Sur, Mixteca Alta y Cañada, en altitudes que van desde los 800 a los 2.300 metros. Los municipios donde se encuentra la mayor diversidad son San Miguel Suchixtepec. San Pedro Copetatillo, San Marcial Osorotepec y Santiago Tezcalcingo. Es una raza muy tardía, de porte alto, mazorca larga y de grano dentado. Tiene un alto potencial de rendimiento. Maíz tuxpeño es de los materiales más productivos y el más utilizado en los programas de mejoramiento genético a nivel mundial. Se distribuye principalmente en las áreas tropicales de las regiones de la costa, Papaloapan y sitios dispersos en la Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec. Tiene porte alto de planta, mazorca larga, cilíndrica y con número de hileras de 12 a 16. Aquí la variedad de maíz es el maíz veracruzano, el que es amarillo con blanco. La mazorca es grande, el tamaño de la mazorca y el grano también es muy bueno, muy suavecito, es grande también el grano. Llevamos varios años, aproximadamente como 18 o más, ¿no? Es más resistente una a la plaga. La otra es que, es, pues, es muy suave y es muy nutritivo. Las tortillas son muy ricas, pues. Raza serrano se distribuye principalmente en la Sierra Norte y la Mixteca Alta. Las comunidades con las razas típicas de este material son Asunción Cacalotepec. Rancho, Texas, Tlahuitoltepec, Santa María Yacochi y Totontepec, Villa de Morelos. Su distribución es de los 1.000 a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Son materiales de ciclo intermedio tardío, porte intermedio de planta, mazorca de tamaño mediano y de 10 a 12 hileras de granos. Raza Olotón Tiene una amplia distribución en las partes altas de Oaxaca, en altitudes superiores a los 1.900 metros sobre el nivel del mar. Tiene una altura de planta de 2 a 3 metros, un ciclo de vida de 6 a 9 meses. La mazorca tiene un abultamiento en la base y el número de hileras no está bien definido. Posee mazorcas medianas a largas. Raza serrano mije. Es un material con un área de distribución muy específica, en altitudes superiores a los 2,400 metros sobre el nivel del mar, en las comunidades mijes de Rancho Texas y Santa María Yacochi, en el municipio de Santa María Tlahuiltoltepec. Es una planta de porte bajo a intermedio, con un ciclo largo de cultivo. Se desarrolla en un ambiente frío y de alta nubosidad. Su mazorca es de tamaño pequeño y de grano cristalino. Existe diversidad en colores del grano. Raza Olotón imbricado Es una nueva raza de maíz que se caracteriza por no tener hileras definidas. Mazorcas cortas y abultadas, plantas de porte intermedio a alto y de ciclo largo. Se distribuye principalmente en la región de La Cañada, entre grupos indígenas mazatecos y mixtecos. Raza Negro Mixteco es una nueva raza de maíz que se localiza en la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, en la región mixteca. Se encuentra en altitudes superiores a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Tiene una altura de planta intermedio y ciclo intermedio, una mazorca mediana de 12 centímetros, un diámetro de 3.9 centímetros. Su característica distintiva es su color negro del grano, con presencia de pigmentos en el pericarpio, aleurona y germen y fundamentalmente maíces criollos nativos de diferentes comunidades de Oaxaca. Tanoní, flor del maíz, nosotros lo consideramos como una ventana en la ciudad de, del mundo de los maíces criollos, en el que se han conservado y preservado por nuestras comunidades campesinas maíces por miles de años. Y nuestro trabajo y nuestra función fundamental es que la gente en la ciudad conozca esta, estos productos para que de esa manera puedan participar de una manera más activa en la conservación y preservación de la biodiversidad, de fomentar el consumo no solamente en la ciudad sino también en el campo. Entonces su fomento de su cultivo es muy importante, primero para ellos mismos y después para nosotros en la ciudad que tengamos la posibilidad y la oportunidad de conocer la riqueza en el sabor de lo que significa nuestra historia. Oaxaca posee una enorme riqueza genética que debe conservarse para las futuras generaciones. Los maíces locales representan una opción para aliviar el hambre, no solo en Oaxaca, sino en otros estados y otros países del mundo. Es fundamental para su conservación la participación de los campesinos, quienes han sido los custodios del maíz durante miles de años, así como de la sociedad en general, al demandar el consumo de productos elaborados con materiales criollos. De igual forma, es importante la participación del gobierno estatal y federal, quienes deben apoyar con políticas públicas el mejoramiento de la producción y conservación de nuestro tesoro. Los maíces nativos de Oaxaca